Buen día a todos y a todas las vecinas de Hurlingham. estamos acá en el Hurling Club, estamos con la actividad de Rugby Infantil, que arrancó hoy, sábado 2 de marzo. ¿Tu nombre? Agustín. Bueno, con Rodrigo somos los encargados de, de lo que es Rugby Infantil, por suerte ahora eh, el día nos ayudó bastante y, y bueno... Eh, mucha cantidad de chicos, estábamos okay. viendo de, toda la, de muy, todas las actividades. Muy buena, muy buena convocatoria uh -huh. para hacer el primer día, fin de semana largo, así que la verdad que es muy bueno. Eh, como te dije antes, el día nos ayudó bastante para esa convocatoria eh, Pero bueno, lo más importante de, todos, eh, de, de todo esto es que no solamente convoca a los chicos el Herling, Sino que convoca a toda la familia, a todas las familias de me Estamos Al cual. tratando de, de convocar desde infantiles hasta juveniles Y bueno, que puedan pasar el día completo en, en nuestro club Sí, porque se ve mucho el acompañamiento allá de, de familias Que vienen a traer a su hijo a jugar, a practicar rugby Así que la verdad los felicitamos la, la idea es esa, la idea es traer a nuestros hijos a, a jugar un rato Y a divertirse, ¿sí? que mm. eso es el, el, el leitmotiv del, del club Y a, después de la diversión que también los padres y las familias puedan pasar un, un buen momento Más, eh, hacemos extensiva lo que veníamos charlando fuera de, fuera de cámara la, mm. la invitación para San Patricio ahora el 23 de marzo ¿sí? Ya se van a ir enterando horarios y costos para, a través de las redes sociales ¿Cómo se le enseña a un chico de, por decir, cuatro años, cinco años a jugar al rugby o eh, los principios que tiene el rugby, no? Bueno, eh, los valores es fundamental, más para esa edad. El rugby después se viene, se viene desarrollando solo, ¿sí? Con muchos profes ahora estamos tratando de, de poner en todas nuestras líneas de infantiles eh, profesores de educación física que tengan el léxico y, y, y la sapiencia para, para poder este, dirigirse a los chicos mejor y que haya un mejor entendimiento mm. y a su vez eh, todo esto viene concatenado al crecimiento del club ¿sí? ahora tenemos un anexo ¿sí? teniendo casi tres canchas más de rugby profesional de, de tamaño de, de las grandes como dicen mm. los chiquitos ¿sí? uno <risa> habla ya como, como los chicos eh, y bueno, eso, eso nos va a dar un, un respiro y, y, una, y, una, y un poder de captación, que es lo que pretendemos, a todas las familias de, de Burlingame Claro, porque quieren tienen una cantidad de chicos, pero obviamente quieren más, ¿no? Y para sí, sí. eso está el, el anexo también. Ni más ni menos. Queremos, queremos más, queremos que se vengan a divertir, queremos que vengan a pasar el, eh, el día al club y que disfruten el club como lo disfrutamos todos los que ya venimos a, al Herling. Y el trabajo de los preparadores físicos... Bueno, eso justamente, cada, cada división va, va a generar, eh, dependiendo de lo que nos digan eh, las distintas uniones o la unión, eh, van a ir generando sus planificaciones y demás. Más, hoy todos nuestros entrenadores están eh, capacitados ¿sí? en eh, todos los cursos que da la unión de rugby de Buenos Aires claro. para, para poder estar al frente de... De un club, no solamente hay colaboradores y managers, ¿sí? Que están desde, desde fuera de la cancha, sino los que están dentro de la cancha Están capacitados para estar en esa, en esa posición Porque al principio con un nene de 3 años, 4 años, se le enseña como un juego, digamos, algo lúdico Exactamente ¿no? El tema del tacle, por decirte, sí. a un chico de 14 años que ya va y... ¿No? Sí, Más la, fuerte, la, digamos, la, la idea es que en ese proceso evolutivo de, de enseñanza y de transmisión de los conocimientos de cada uno eh, Los chicos no se lastimen, pero mejor. por sobre todas las cosas eh, se vengan a divertir claro. ¿sí? Que desde los 14, o mejor dicho, desde los 4 o 5 años como vos nombraste a los 14 Se vengan a divertir, después van a tener toda la etapa de juveniles como para jugar por, por los porotos ¿Sí? El, el año recién comienza, pero bueno, una, eh, una idea de lo que va a ser el año Contra quienes van a jugar, van a ser partidos amistosos ¿Cómo, cómo Norma, se va a desarrollar? Normalmente infantiles es, eh, es, es, son invitaciones a, al juego Son a partidos que, que, se van, que se van generando con los distintos clubes amigos que tenemos sí. ¿sí? Normalmente la, la iniciación lo hacemos con, con nuestros grandes amigos de, de acá del barrio Que es Curupa, Curupa eh, pero también va a venir retiro vamos a estar eh, enfrentándonos o compartiendo una jornada mejor dicho claro. con... sí porque son amistosos ni, en man, realidad. Ni, ni más ni menos ni más ni menos el pero rugby ahí es puro tercer tiempo el rugby es todo tercer tiempo <risas> todo tercer tiempo como corresponde ¿sí? eh, la importancia del valor de la comunicación bueno Justamente, este es el puntapié inicial que con Rodrigo estamos, estamos tratando de, de bajar a, a todas las líneas de, de nuestro club. Eh, la, la comunicación es muy importante, queremos que justamente podamos tener más cantidad de, de personas, ¿sí? de familias, no solamente por, por el rugby, sino por todas las actividades que hace el club. Y a veces uno estando muy cerquita... No sabe qué hacemos, qué hacemos San Patricio, que tenemos encuentros de, de distintos deportes, que no solamente se juega al rugby en el en el Hurling Club, tenemos, aparte de la pileta, las canchas de tenis, eh, nuestras tres tiras eh, de, de hockey, de hockey ¿no? ¿sí? masculino y femenino, eh, incluyendo también ahora deportes gaélicos, o desde siempre el hurling, el fútbol gaélico, o sea, es un club. Eh, integral, un club de eh, familias ¿sí? y esa, esa es nuestra gran idea. Nombraste el fútbol gaélico, vamos a hablar un poquitito, este año van a, van a ir a dónde a competir, por el mundial puede ser? Eh, hay, hay una competencia en Irlanda donde bueno eh, un, uno o dos equipos en realidad de nuestro club van a estar participando en, en este encuentro y bueno para nosotros es, es muy importante. Ese, ese encuentro y, y, esa, y esa actividad. Para el que no sabe un poco qué es el fútbol gaélico, explicarlo en tres minutos. Eh, es, no, no, es, no es tarea sencilla, es un, es un deporte netamente de, de historia irlandesa. ¿sí? Eh, bueno, se, fa, se practica en el club desde, desde el día cero, ¿sí? junto con el hurling. Y bueno. Eh, voy a dejar la incógnita que vengan y los invitamos a que ah, conozcan el, el deporte y a participar ¿Días, en. ¿Días, horarios? Eh, eh, bueno, eso lo ideal sería comunicarse con administración y, eh, y, y, encargarse, y, y comunicarse con, con el encargado de fútbol gaélico que va a estar mejor eh, orientado en, en las fechas, horarios y demás, más con la actividad ahora que tenemos entrenamientos muy fuertes por, por la gira que se está por hacer. Bueno, he invitado a las familias. Eh, ¿Por qué es bueno venir acá al Sterling a aprender reggae eh, este, infantil? Bueno, a ver, por todo lo que dije anteriormente, sí. Claramente eh, esta, esta convocatoria, la idea es que todos vengan, disfruten el Herling Club, que pasen un buen momento en familia, que no es solamente rugby o hockey, sino que tenemos un montón de deportes en, en el club y que, eh, bueno, estamos creciendo día a día en instalaciones para... Para poder tener más cantidad, más cantidad de gente y eh, poder tener mejor atención para, para todos nosotros. Está bien. Quedan todos invitados, sí. Y bueno, y arrancamos más. El 20, como dije anteriormente, el 23 de marzo eh, arrancamos con, con una fiesta, San Patricio. ¿sí? Está bien. Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, todo lo mejor para, para ustedes durante el año. Muchas gracias igualmente y muchas gracias por el acompañamiento desde, desde todas las plataformas y, y todas las. Herramientas que ustedes ponen a disposición nuestra. Dale, que ande todo muy bien. Gracias.